Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Buenas noches amigos, moderadores, ¿qué tal estáis? Pues bueno, hoy venimos con un tema que es cuanto menos interesante y lo hago a modo de pregunta, porque claro, no podemos afirmarlo. De hecho hay muchas hipótesis, muchas teorías, muchas pertientes que indican que hubieron ovnis en la antigüedad pero no en una antigüedad genérica sino en un contexto religioso en un contexto bíblico ovnis en la biblia esta es la pregunta y vamos a ir charlando y vamos a ir dando ciertas pautas y sois vosotros los que tenéis que opinar al respecto para hablar de este tema tenemos con nosotros a nuestra compañera Alba Espejo de Misterios del Mundo. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, un tema que la verdad que me gusta bastante. Yo creo que aparte de interesante también lo veo un poco controvertido más que nada porque se mezcla la religión y bueno, ya sabemos todos que la religión es un tema un poco delicado. Y bueno, antes de empezar también decir que si hay alguna persona que sea creyente que nos va a ver pues que nuestra intención no es molestar a nadie. En absoluto. De hecho, vamos a dar diferentes hipótesis y algunas líneas de investigación que han llevado pues, algunas personas que son muy eruditas en este tema y conocen pues, bueno, el tema ovni y el tema bíblico. Pero, como dice Alba, pues no, no vamos a atacar la religión, ni muchísimo menos. Dios nos libre. <risa> Así que, Alba, podemos empezar con lo que más te apetezca. Sí, Ándame. mira, pues si te parece bien, vamos a comenzar por... Yo creo que este eh, de lo que vamos a hablar ahora lo conoce mucha gente, que es del carro de fuego de Elías. Además, antes de que empezáramos por el chat, he visto ya que hablaban sobre Elías. Y si te parece bien, vamos a comenzar con él. Eh, bueno, como veis aquí tengo un libro que muchas veces me lo habéis visto y todos me preguntáis que cómo se llama, porque os lo queréis comprar, se llama Rumbo a lo Desconocido, pero creo que no os lo vais a poder comprar en ningún sitio, si no me equivoco, me lo regaló Paco que está aquí en el chat, y es un libro que son fascículos coleccionables, no es un libro que vendan, que va todo, entonces... No sé si, si podréis acceder a ese libro, pero bueno, más que nada os lo digo porque me lo habéis preguntado muchas veces y ya que estamos, pues aprovecho y os lo digo. Pues bueno, eh, cuando tuve en mis manos este libro, aquí hay muchísimos temas de, de misterio, de historia, bueno, todos estos temas que tanto nos gustan, y leyendo encontré un día un, un pequeño párrafo que se llama El carro de fuego de Elías. Y dije, bueno, pues voy a leérmelo. Y yo cuando lo leí, eh, de hecho te lo dije a ti, Rafa, ¿te acuerdas que te comenté? Me he leído un texto de, de la Biblia y mm. te dije, y lo que yo he leído a mí me suena una abducción. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente, sí. Mm. Pues bueno, pues si te parece bien, voy a leeros lo que yo leí, es muy cortito. Y, y bueno, y veréis. A ver, por dónde estaba. Aquí. Al comprender que sus días estaban contados, el profeta Elías viajó hasta el río Jordán con Eliseo, su discípulo, y separó las aguas al tocarlas con un manto doblado. Lo observaba un grupo de 50 hijos de los profetas. Los dos cruzaron el río y Elías preguntó a Eliseo qué regalo de despedida deseaba. Él respondió, doble parte de tu espíritu. Elías dijo que si Eliseo lo veía en el momento en que fuera elevado hacia Dios, obtendría el regalo. Y aquí es cuando tenéis que estar atentos. Mientras iba hablando, un carro con caballos de fuego pasó entre los dos y Elías fue arrebatado por un torbellino hacia el cielo. Eliseo gritaba al verlo, padre mío, padre mío, carro y caballería de Israel. Después no lo vio más. Cuando Eliseo observaba aquel carro que partía hacia el cielo, el manto de Elías cayó sobre él y heredó también los poderes proféticos de su maestro. Mientras Eliseo usó el manto para cruzar nuevamente a pie el Jordán, los profetas que lo miraron declararon, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo y lo reconocieron como sucesor. Bueno, Aquí eh, yo lo, lo que puedo sacar en claro, eh, lo que os he leído, lo de un carro de fuego, con, o sea, un carro con caballos de fuego pasó entre los dos y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Para mí esto es una abducción. No sé si tiene toda la pinta de, de ¿Sí? ser una abducción. Lo que pasa que en estos textos, eh, vamos a ver, hay que hay que pensar cómo pensaban en la época. No podemos hablar de, de la Biblia pensando con las tecnologías que tenemos hoy en día. ¿no? Claro, la descripción que ellos daban, pues era una descripción que se acercase más a lo que ellos entendían. Nosotros, a través del tiempo, pues podemos darle una explicación más eh, próxima, a lo que nosotros conocemos. Evidentemente, lo que viene siendo un objeto volador no identificado sería lo que se ajusta a lo que nosotros conocemos hoy en día. Pero claro, si ellos desconocían ese, este esa, lenguaje. ese lenguaje, esa terminología, ¿qué es lo que vieron? Claro, pero aparte a mí lo, lo que me llama la atención es lo del torbellino que se lo llevó hacia el cielo y ya desapareció. Claro. Ya no se le volvió a ver. Claro. Y luego de hecho pone que Elías fue su sucesor o algo así. De hecho, eh, o sea, Eliseo, perdón. Eliseo fue su sucesor y Eliseo es conocido también como el hacedor de milagros. Yo aquí ya, si quieres, podemos ir un poco más allá. Y a mí esto me suena como a que Eliseo fue un contactado. Claro. Ya puestos a, a pensar en estos temas, yo a Eliseo lo veo como un contactado porque da, hacía milagros, tenía poderes. Claro. Lógico. Sí. Estamos hablando de que antiguamente se llamaban poderes, ahora se llama tecnología. Sí. Imagínate, vamos a imaginar, todos los que estamos aquí, que ahora parecemos en la edad de prehistórica y vemos a un señor haciendo fuego, ¿no? Nosotros llegamos allí, somos iguales porque no habría mucha diferencia y observamos cómo están haciendo fuego. Entonces, después de hacer fuego, ahora llego yo y le digo, ven un momento, y le digo, ya está, esto es magia. Claro, el, el desconocimiento es lo que tiene. efectivamente simplemente la llama de un, de un encendedor. ¿Eh? Ya es magia para ellos. Es, es algo desconocido. Claro, y es fuego. Entonces sí. sería algo desconocido completamente. Entonces, los contextos, claro, ¿cómo definirían ellos esto? ¿Como un encendedor? Hay que ver claro. una segunda, ¿eh? Pues no, para ellos sería magia, sería tecnología de los dioses o sería algo que ellos no sabrían. ¿Cómo se llama esto? Claro. Sería el bastón de fuego, o el palo o el palito de fuego. Pero esto es un encendedor, es un mechero, un encendedor vulgar y corriente de los chinos. Claro, pero al no tener ese conocimiento y a tener otro lenguaje, porque claro, la palabra omni o platillo volante en esos tiempos no se conocía. Entonces sí. ellos lo describían. Con, con sus palabras. De hecho, eh, a mí esto del carro de fuego, ¿sabes a qué me recuerda? ¿Te mm. acuerdas cuando hicimos un directo sobre Alejandro Magno y lo contaste tú? El, no sé si eran discos voladores de fuego o carros de fuegos que vieron Alejandro Escudo. Magno y sus escudos, escudos volantes, ¿verdad? Escudos volantes. ¿Que, el, que los vieron durante una batalla, puede ser? Sí pues ellos lo, lo describen de una forma muy parecida a lo del carro de fuego. Claro, y estamos hablando en contextos históricos muy distantes, porque Alejandro sí. Magno fue en el, en el 200 y algo antes de Cristo, y esto uh -huh. que tú estás relatando es en otra época diferente. Con sí, lo cual sí. vemos que en, en lugar y tiempo veían cosas, si no iguales, muy parecidas. Muy parecidas, uh -huh. claro. Sí. Muy curioso. Pues bueno, vamos avanzando. ¿Qué más nos sí. puedes hablar? Bueno, pues si te parece bien, vamos a hablar ahora sobre Moisés en el Éxodo. Y bueno, como todos sabéis, en la Biblia se cuenta que las aguas se abrieron y dejaron pasar a los israelitas egipcios mm. y que después Moisés, con la ayuda de Dios, cerró el agua. Pues bien, en este pasaje hay científicos que lo que creen es que lo que pasó es que se, como que se posó un ovni que estaba volando por encima del agua y al estar eh, el ovni muy cerca del agua, eh, el agua se abrió y cuando ese ovni se movió, el agua volvió a su lugar y se cerró. Eh, luego también eh, se sabe que una noche Je, eh, Jesús le dijo a Moisés que se tenía que despertar temprano y que tenía que subir al monte Sinaí. Jesús le dijo que la gente que estaba se tenía que apartar y que Moisés tenía que subir a ese monte. Pues bueno, se sabe que cuando subió apareció como una especie de humo y una nube y bueno, hay eh, teóricos de la conspiración, por llamarlo de alguna manera, que se hacen la pregunta de ¿y si no fuera una nube? ¿y si era una nave extraterrestre? Una nave que, que llegó con alienígenas o con dioses, quizás, como los llamaban en esa época, porque, curiosamente, después de subir a ese monte, fue cuando Moisés bajó con los diez mandamientos. No sé qué te parece esta teoría. Pues mira, hay un pasaje que es el Éxodo el, el 13, 21, 22. Dice, e iba Yahvé al frente de ellos, estamos hablando del Éxodo, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Bueno, este pasaje bíblico pues, se puede interpretar pues, de, de muchas maneras. Luego hay otro hay otro pasaje en el Éxodo que es el 14 19-20. Y dice lo siguiente, se levantó el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel y se puso detrás de ellos, se levantó también la columna de nube de delante de ellos y se colocó a la espalda, intercalándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era nube y tinieblas, por una parte y por la otra iluminaba la noche, de modo que no pudieran acercarse aquellos a estos en toda la noche. ¿Esto qué es? Claro, aquí es que si te fijas, eh, vamos a ponernos de que es un ovni, si te fijas, a los ovnis los describen como nubes. Claro. Porque... Igual que lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte, lo que he contado. Sí. Estaba el humo y una nube. Es que eh, si nos damos cuenta, eh, yo te puedo contar algún caso de alguna persona que he podido entrevistar sobre estos temas OVNI, alguna de mis investigaciones, y ellos los describen como una luz en forma abstracta. de ¿Abstracta? Sí. Y te puedo decir más. Hay otra parte del Éxodo, que es la 24-15-18, y aquí habla de lo que tú estás eh, comentando. Dice, subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. Y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube, o sea que estaba dentro. La claro. gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte. Y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Dónde fue Moisés? ¿Qué hizo? ¿Dónde se metió? No sé, pero cuando bajó, bajó con los mandamientos, ¿no? Claro, una nube, yo no veo que esto sea mucha nube. Yo veo que claro, estaba. No estaba en, en algún sitio, ¿no? Porque si estuvo no, 40 no. días y luego bajó con los mandamientos, yo aquí, según mis creencias y mis hipótesis, para mí estuvo ahí con, con seres de otro mundo y, le, y a Moisés le dieron los mandamientos, le dieron ese conocimiento. Claro. Y cuántas veces hemos hablado tú y yo, porque esto lo hemos hablado, mm. que muchos personajes que no eran nada, no eran nada, lo tocaban mm. los dioses de sí. esta forma, como un Jotep, se convertían, en, Imhotep, se convertían mm. en verdaderas eminencias. Claro, les daban como esos conocimientos, esos poderes, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Claro, además tengo una anécdota en el monte Sinaí, yo estuve en el Monte Sinaí y el guía que venía con nosotros, yo le pregunté, oye, pero ¿se posó aquí la nube? Y me dijo, mira, aquí hay una placa. Pero el monte Sinaí, el monte Sinaí no es un monte, solamente es una cordillera. Y le digo, pero ¿dónde? fue aquí. Y me dice, yo qué sé. Dice, fue allí, fue aquí. La verdad es que no se sabe realmente. Simplemente pues hay una tradición de acudir y ver el amanecer no desde, desde esa zona, porque es una zona bastante alta, desde Israel y se divisa Egipto. Es decir, yo vi Egipto antes de ir, cuando muy estuve bien. en Israel. Y es muy curioso. no Hasta el propio guía te dice, mira, todo... No sé dónde se puso. Lo que pasa es que aquí hay una placa y nos lo vamos a creer porque eh, fueron lo, sí. los cristianos, los judíos, lo, los que llegaron a ese, a ese consenso y dijeron, pues bueno, pues la ponemos aquí y aquí se queda y ya está, ¿no? Pero es pues muy sí. curioso. Vas a seguir, yo tengo aquí eh, un pasaje del Génesis que va a ir eh, seguramente en acorde a algo que vas a, a contar tú. Si bueno, no te importa, yo, dime. Te, te lo leo. Y tú continúas. Vale, Aquí. pero ¿de qué es? A ver si no va a ser de lo que voy a decir yo. Yo eh, ahora te voy a hablar sobre, sí. sobre Ezequiel. Ajá. ¿Sobre qué vale. aquel tuyo? Pues tírale tírale, tírale, tírale, vale. tírale, tírale. Vale, pues lo dejamos para ahora. Bueno, sí. pues en la Biblia también se menciona que Ezequiel fue secuestrado por un ente celeste y dice así... Cuando miré había un viento tormentoso del norte aproximándose y una gran nube rodeada de brillo con un fuego continuo encendido y en medio del fuego se hallaba el bronce más resplandeciente. Aquí la pregunta es qué es lo que vio Ezequiel. Ezequiel él cree que tuvo un encuentro con Dios pero claro también existe la teoría de que pudo ser un ovni. Luego también se menciona que Ezequiel vio una rueda sobre la Tierra y él además dice que esa rueda se podía dirigir hacia donde quisiera, que vamos que tenía inteligencia propia, como por ejemplo eh, las naves extraterrestres que conocemos hoy en día. ¿Qué te parece esto, Rafa? Yo creo que esto es un encuentro con un hombre. Eh, sí, eh, puede ser el encuentro con un hombre, pero describe la gloria de Dios. Aquí hubo un problema en esta época y con este pasaje eh, donde los eh, israelitas eh, decían que di, eh, Dios, nuestro Dios que conocemos, solo se hallaba en el templo de Israel, de Jerusalén. Pero habían judíos en otra parte del mundo, de toda esa zona, del Asia Menor, más adentrados hacia la zona persa, hacia lo que es ahora Irán la zona de Irak, y es muy curioso porque eh, se tiene, porque el número 4 está muy presente. Es decir, esto era una forma de decir que la divinidad de Dios estaba en cualquier sitio, que esa rueda se podía dirigir hacia cualquier lado y que la gloria de Dios estaba dentro, con lo cual Dios ya no estaba en el templo de Jerusalén. Uh -huh. Estos son interpretaciones, no mías. ¿eh? No lo sé, pero no sé. A ver, la lo que, lo que, que... Da no da lugar a duda. Ojo con el contexto que nosotros eh, tecnológico que tenemos claro. ahora y de lo que sabemos, pero claro, Exacto. en aquel entonces ellos decían que era una rueda. Claro platillo volante si lo vemos es una rueda. Claro, por eso te, te he dicho que esto para mí claramente es un ovni con los conocimientos y el vocabulario que tenemos hoy en día. Que a ver, que todas estas cosas que estamos hablando eh, no os estamos diciendo al 100% qué es esto, son ideas y creencias nuestras. Claro. Porque al 100% la verdad sobre esto no lo podemos saber. No hemos estado no. allí para ver esa rueda. Yo no estaba. Una lástima que no lo hayamos visto. Curioso. Pero continúa. Pues bueno, sí, si sí, te parece, vamos a continuar ahora con la famosa estrella de Belén. Yo en Navidades hice un vídeo dedicado a este tema. Y bueno, en el Evangelio según San Mateo, es el único libro del Nuevo Testamento en el que se menciona, se habla sobre esa misteriosa estrella. Y bueno, según San Mateo, esa estrella es como que tenía un comportamiento natural. Eh, dice así, después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Es decir, él lo que cuenta es que esa estrella o lo que fuera parece que se movía por sí sola como si tuviera inteligencia propia porque iba, se movía y luego se paró justo en, en el portal de Belén donde había nacido Jesús. Eh, yo esto en el, en el vídeo que hice lo digo y tengo mi, bueno, mi creencia o mi teoría de que Jesús para mí fue un contactado también. Desde ya muy pequeño, eh, por decirlo de alguna manera así para que nos entendamos, es como que ya estaba fichado, ¿vale? Para que me entendáis, con esa estrella que para mí era un ovni. Y luego Jesús, eh, durante su vida, hizo milagros. Y bueno, yo tengo la creencia de, de que fue un contactado. No sé tú, Rafa. Hablaba yo con un cura hace unos años. Y debatíamos sobre estas cuestiones. Eh, yo le exponía pues, estas teorías que tú acabas de comentar, algo así parecido, y me decía este cura, un cura muy amigo mío, me decía Rafa lo importante es que la gente crea en Jesús. No importa el origen, no importa nada, porque además de muchas, muchos años de su vida se desconocen. Además carecen de importancia. Lo importante es lo que se conoce. Lo que no se conoce lo puedes teorizar y te lo puedes tú imaginar. Es cierto que para la iglesia ciertas teorías son muy descabelladas y serían incorrectas, incluso una herejía. Pero este cura, que era muy sensato, decía: bueno, hay gente que cree así en Jesús. Pues ya está, bienvenido sea. O sea, lo importante para ese cura era que la gente creyera en Jesús. ¿De qué forma? De la que tú quieras. Entonces, eh, tampoco negaba esta teoría. Esto es importante. Hay gente que cree en Jesús. Te quería yo leer un pasaje. Y ahora tú me dices qué es lo que te estoy contando. Porque yo te leo el Génesis 6, 1,14. Y dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas y vinieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, eh, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que les agradaron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, a causa de su delito no es más que carne y serán sus días 120 años. En aquellos días habían gigantes en la tierra y también después cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres ellas les dieron hijos. Estos son los héroes, los varones famosos de la antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues parece que en el pasado algunas mujeres fueron contactadas de forma íntima. <risa> De esas uniones surgieron gigantes llamados los eh, Bueno, eh, Supuestamente de grandes dimensiones, de 2,5 eh. a 4 metros. Cuya madre era terrestre y el padre no era terrestre. ¿De dónde era? No lo sé. No se sé, sabe. Los seres del espacio, tal como vemos en la Biblia, eh, demuestra porque claro, si no eran de aquí, eran del espacio. Claro. No eran de aquí. Pues bueno, sus genes pudieron cruzarse con los genes de esas mujeres. Mira, si... Bueno, sigue, sigue. No, no, y esto eh, nos, ha, no, nos da un, una reflexión. Porque si el ser humano procreamos entre nosotros, ¿cómo puede ser... Que se pueda procrear con seres que no son de este planeta, de este mundo, de esta tierra. Son seres celestiales y que pueden procrear incluso ya después de la creación del hombre. De la creación bíblica del hombre, por supuesto. Es decir, ¿hay una creación múltiple? Es decir, ¿hay una creación en este planeta y en otros lugares de forma múltiple? y de forma igual somos muy parecidos o por no decir iguales esto no lo digo yo esto nos lo dice el Génesis 6.1.4 que se juntaban seres de otro lugar con hembras de la tierra, con mujeres de la tierra con lo cual hay una compatibilidad genética sí. esto te da a pensar si después de la creación del hombre como hombre, creación bíblica hablamos. ¿eh? Eso quiere decir que si nos podemos cruzar genéticamente con esos seres celestiales. Es porque ya esos seres celestiales para el hombre antiguo eran celestiales. Pero igual no eran tan celestiales. Eran físicos y eran claro. una creación igual a la que aquí existe. O al menos muy parecida, que es compatible con nosotros. Claro. claro. No sé, esto lo lanzo yo y vosotros que estáis ahí, le dais al coco. Mira, eh, cuando, cuando ah. estabas contando esto de que esos seres se cruzaron con las mujeres, eh, a mí me ha venido a la cabeza que de hecho en el documental que hemos hecho de la Atlántida lo cuento cuando hablo con Poseidón, hay un momento en el que explico que Poseidón, que era un dios, se cruzó con una humana de, de los que eran los atlantes, una mujer que era atlante, y se cruzó con ella y tuvieron descendencia. Claro, es que da la sensación que. Es que lo vemos repetidas veces. Claro. Hay dioses, en la mitología griega, como tú dices, Zeus. Se bajaba del sí, origen. Sí, sí, y procreaba con, con sí, las mujeres sí. de la tierra, sí, sí. Se bajaba para hacer hijos. Cambiaba su forma, se convertía sí. en águila, en un buey. En, en lluvia dorada. En, sí, en lo que fuese. Sí. Le, esa mujer quedaba pues, eh, alucinando, ¿no? Y automáticamente sí. él se transformaba en hombre y tenía pues, deseos, deseos sexuales. Y, pues bueno, tenía relaciones íntimas con aquella mujer. Y de ahí había un semidios. Pero estos semidioses también salen en la Biblia. O semidioses, o semiángeles, o semidivinos, o sí. semi lo que sea. Entonces vemos que esto también se repite, y precisamente la mitología griega no tiene nada que ver con el cristianismo no. ni el cristianismo antiguo. No nada. tiene nada que ver. Pero pues, sigamos, bueno, sigamos. Dime. Sí, sí, iba a decirte que, que vamos a ir continuando. Pues bueno, aquí eh, ya vamos a llegar a, a lo que se conoce como ángeles, que son esos seres que se mencionan muchísimas veces en la Biblia, en hechos muy significativos. Y claro, la pregunta aquí sería, ¿qué son los ángeles? Hay para algunas personas, algunos expertos en el tema, que dicen que esos ángeles y los extraterrestres son la misma cosa. Por ejemplo, en la Biblia, se menciona que San Pedro fue salvado por un ángel que tenía poderes. Se cuenta que él estaba dentro de una celda con las manos atadas cuando de repente aparece un ángel que venía enviado por el Señor, entonces ese ser toca a Pedro y le dice, levántate rápido y automáticamente las cadenas se le cayeron de las manos como por arte de magia y Pedro abandonó la cárcel. Luego tenemos... Otro encuentro de estos seres, como por ejemplo con Abraham, y bueno, esos seres llegan a, a visitarlo, llegaron tres seres, que por lo que parece esos seres le podían leer la mente, y entonces le anunciaron que Abraham y su esposa Sara iban a concebir algo. Pues ni, ni Abraham ni Sara se lo creen, pero después de tener ese contacto con esos tres seres celestiales, se dieron cuenta de que Sara estaba esperando un hijo. ¿Qué te uh -huh. parece esto? Pues algo imposible, ¿no? Uh -huh. <ríe> algo bastante imposible, ¿no? Hay un, hay un pasaje, que de esto se habla poco, que es el de Jonás. Jonás 2.1 Dice, entonces Yahvé ve, hizo venir un pez grande y todo el mundo lo asocia con una ballena no dice ballena, dice ¿Ya ve? entonces Yahvé ve, hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás y estuvo Jonás en las entrañas del pez tres días y tres noches la gente lo asocia con una ballena pero en la zona de donde era Jonás me ballenas no, ahí va ¿Y, bien. y, y qué sería un OSNI? Claro. Un objeto sumergible. Submarino no identificado. Eso, submarino, que no, no me acordaba. Un OSNI. Este pez, pues no sería otra cosa que un OSNI en el fondo del mar. Claro. O también llamado por algunos, pues bueno, objeto, submarino, tal, tal. Sí. tal. Hoy en día... Y de hecho yo he podido hablar con varias personas, pilotos, pilotos que aseguran haber visto salir del mar objetos no identificados. Sí, hay muchos casos. Incluso eh, algunos pilotos eh, dicen que puede haber algo debajo del mar. Pero eso lo ¿Sí? han dicho, así como el que no tiene la... No, no, bueno, que no quiere la cosa. Hay más cosas, hay más casos. El contacto extraterrestre de San Juan, por ejemplo, en Apocalipsis 1.10.11, dice lo siguiente, dice, me hallé en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, lo que vas a ver, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Taitira, a perdón, a Sardes, a, Filade a Filadelfia y a Laodicea. Bueno, extraña voz hemos visto que algunos son contactados psíquicos o eso parece que no, ti no tiene timbre humano y le dice al apóstol juan como una voz una voz como trompeta como algo que se le mete de una, una descripción que guarda relación con los extraños timbres de voz que escucha la gente de hoy en día de parte de los extraterrestres como una voz metálica o emitida a través de parlantes. Este ser que se le presenta a Juan le dice que transcriba las imágenes que iba a ver. Es decir, te estoy dando, te estoy inyectando en tu mente una serie de imágenes. Juan no recibiría otra cosa que imágenes telepáticas de parte de este ser extraterrestre, las cuales servirían de prevención o como guía para la humanidad en el futuro. Eh, esto también le ocurriría a Nostradamus después y a otros personajes que luego escribirían pues, todo esto que de algún sitio les estaba llegando. Estas son teorías, son, son hipótesis. No es que yo diga, no, sí, esto es así. No. Ya, una cosa. Eh, esto del contacto telepático eh, me recuerda que, bueno, ahora hablaremos sobre el próximo proyecto que tenemos de Montserrat. Pero, ¿qué te iba a decir yo? ¿Cómo se llama, porque se me ha olvidado el nombre, cómo se llama este hombre que cada once de cada mes hace sí. la reunión? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ahora, bueno, sí, pero ahora mismo, sí. pues a ese hombre se le, le contactaron telepáticamente también en dos ocasiones. Él estando en el balcón de su casa y a lo lejos por, por, eh, a lo lejos vio unas luces y se, se comunicaron telepáticamente con él y desde ahí, desde que tuvo ese, esa comunicación, todos los 11 de cada mes van a la montaña de Montserrat a ver si hay avistamientos ovni. Hablando, hablando de telepático. Tú fíjate en el Mateo 1:20:21, dice, más mientras andaba con ese pensamiento, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, "José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, no solo telepáticamente, sino que hay pasajes, el Mateo 1, 20, 21, donde se aparece un ángel sí, que le habla en sueños. Es decir, tenemos eh, psíquico, psíquicamente, sí. telepáticamente, a través de sueños y de forma en tercera y cuarta fase sí. luego se habla en, en diferentes pasajes de la historia historia ya no biblia <coughs> perdón donde hay un encuentro visual hay un encuentro visual con unas luces o con unos objetos en la biblia también se describen es decir esto, si lo vamos extrapolando a otras culturas del mundo, también ocurre. Los Dogón, ¿te acuerdas que estuvimos hablando sí. de los Dogon? También no. hablan de seres que vienen que... de otros lugares. Y la descripción de cómo vienen es muy parecida a todo lo que estamos hablando. Sí, Yo, yo en los vídeos que hago me canso de decirlo, de que en muchas culturas y en, en muchos aspectos de la historia... Tenemos esa coincidencia y yo creo, a veces creo que eso ya está pesada, pero es que lo encontramos en tantos sitios que es una coincidencia que salta tan a la vista que algo debe de haber. Claro. Con lo cual, llegamos a la conclusión que yo llegué hace muchos años, pero claro, mi conclusión pues puede ser errónea, puede ser que no sea la más correcta, no pero yo creo que... Algo tuvo que venir, algo tuvo que interactuar con el hombre, de qué manera y en qué grado, no lo sé, pero que dejaron muchas cosas que al ser humano lo marcaron tanto que llegaba a escribir sobre esto. Cuando, el hombre, se... cuando el hombre ya escribe, en vez de escribir otra cosa, bueno, yo qué sé, voy a escribir, ¿cómo canta un pájaro? Pues el pájaro hace pipipi pi, pi, y pa papapá, y se tira de la rama y se come un gusanito y se come una mosca. No, escribían sobre cosas sobrenaturales. Muchos dicen, bueno, sí, pero es que la, la religión es para atemorizar al pueblo. Vale, sí, perfecto. Pero, ¿tú te crees que estos pasajes atemorizan a alguien? No, yo creo que nos dan se que empieza pensar. empieza a atemorizar cuando aparece la figura del diablo. No en estos pasajes. La figura del diablo es, es muy ancestral. Los judíos hablan del diablo, pero no lo representan físicamente. De hecho, el diablo o los demonios son espíritus malos del pasado. Gente mala que no ha encarnado nuevamente o que se han quedado en un limbo y son malos espíritus o espíritus de los dioses antiguos. Pero estos pasajes... Aquí no, no infunden miedo, porque el pasaje de Jonás, entonces ya Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en las entrañas del pez tres días y tres noches. Ya ves tú qué miedo me está dando a mí este pasaje. Es decir, no confundamos, porque aunque la religión es una forma de control, es una forma de, de tener al redil, como digo yo, controlado. Vale, sí, perfecto. Pero este tipo de pasajes inofensivos no es para infundir miedo, sino es para demostrar la grandeza de Dios o de Yahvé o de un, un ángel o de un, quien fuese. Pero no para infundir miedo, da una información, que son cosas muy diferentes. Adelante, Alba. Nada, iba a decir en lo que estabas comentando, de que tú tienes la creencia, de hecho lo hemos hablado muchas veces, de que y de hecho estoy de acuerdo contigo, de que eh, el ser humano ha tenido contacto con seres de otros lugares y que les han dado conocimiento. Y te iba a decir que incluso si me apuras, yo hasta creo también que esos seres que vinieron de las estrellas y se fueron, si me apuras, tengo hasta la creencia de que no se fueron y a día de hoy siguen entre nosotros. Yo soy de los que creen eso. <risa> Yo creo eso. Yo creo que... Sí. no. Si vinieron los dioses, no se fueron. Se quedaron por aquí. Yo creo que siguen entre nosotros y de hecho que, que ni siquiera... que pueden. Tú puedes ir tranquilamente por la calle andando, pasa por tu lado y no te das ni cuenta porque creo que son prácticamente iguales a nosotros. De hecho, habían, eh, habían diferentes eh, periódicos eh, británicos donde hicieron una, un estudio que decían que el 2% de lo que tú te cruzas en la calle no es humano. Uh -huh. Mira, cuando estos estudios, habría que ver en qué se basan, pero te dicen que el 2% no son humanos, mm. dice, ¿y que son? Amigo, ¿qué es lo que son? Si no son humanos, es más, si el 0,1% no es humano, oye, aquí está pasando algo raro, ¿eh? <risa> porque yo me considero <risa> bueno, ahí... muy humano y lo que viene sí. siempre, cuando tú te cruzas en la calle, pues yo lo veo bastante humano. Claro, pero es lo que te digo, yo creo que igual son muy parecidos a nosotros, quizás tienen algún detalle que nos pasa desapercibido, pero lo mismo yo cuando he salido algún día por la calle, ha pasado uno por mi lado y no me he dado ni cuenta, pero bueno, esas son nuestras creencias, nuestras hipótesis y yo creo que aquí en este tema a lo mejor es que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, yo, creo que, yo creo igual que tú, que cada uno eh, se lo guise y se lo coma a su manera. Aquí hemos dado pues, diferentes hipótesis, diferentes líneas de investigación que vosotros podéis seguir. Y de hecho hay muchos libros que hablan de este tema, pero de forma seria, no de forma friki, ni de forma frívola, ni de cachondeo, sino... Personas que han dedicado toda su vida a la realización de todos estos estudios. Y yo creo que cuando una persona se dedica de por vida a algo, por más descabellado que te parezca, yo creo que hay que respetarlo y por lo menos oírlo. Y luego tú, como decía aquel, saca tus, tus conclusiones. ¿Tras alguna cosita más? ¿Nos vamos? No, yo por mi, par por mi parte ya voy acabado, ¿no? Pero antes de irnos... Recuerda lo de Montserrat. Sí, tenemos un documental en Montserrat. Eh, ya sabéis que se está haciendo un crowdfunding. Podéis entrar en eblv.es y en el apartado de eh, proyectos, pues ahí vais a encontrar todo lo que eh, pues bueno, tenemos en mente y que se va a llevar a cabo. Próximo proyecto, Montserrat, la montaña mágica. Y os explico, nuestro próximo proyecto consta de un documental que se grabará en Montserrat, en Barcelona. Para ello contamos con todo el equipo de trabajo en busca de la verdad, misterios del mundo, etcétera. Este documento gráfico va a consistir en realizar una narración histórica y de descripción de lugares y buscando los archivos más escondidos en relación a esa aparición de la talla de la Virgen de Montserrat, eh, pero por otro lado, existen una serie de documentos y relatos que nos hablan de ovnis, apariciones extrañas de seres raros, diferentes, extraños y desapariciones misteriosas de personas sin motivo aparente. Queremos traerte todas estas historias y documentos para tu análisis personal y que puedas sacar una serie de conclusiones de lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos siglos. Desde los templarios, en la Edad Media, pasando por la Alemania nazi, hasta nuestros días actuales. Contaremos con todos los acontecimientos más destacados. Bueno, para ello necesitamos tu ayuda y hemos decidido realizar un crowdfunding. Y estaremos del 16 al 19 de mayo por esa zona, grabando, haciendo documental. Y bueno, pues el crowdfunding es llegar a 525 euros, que yo creo que se puede llegar, que bueno... Entre todos, si ayudamos un poquito, el resto, que aquí he puesto yo y lo seguiré diciendo, total gastos, 1.050 euros, pues bueno, son más de 1.050 euros. Pero bueno, eso ya correrá de nuestros bolsillos y eso será pues para el día 16 al 19 de mayo, que estaremos en Montserrat. En esa zona, en toda esa zona, no solamente en Montserrat, y grabaremos este documental con diferentes líneas de trabajo. Y mañana pues, tendréis otro programa más de Busca de la Verdad, pero mañana ya va a ser de temas de política, de una entrevista que he podido realizar hoy. ¿A quién has entrevistado? Sí se puede saber. Sí se puede saber. De hecho, llevamos entrevistando a diferentes personalidades políticas y mañana, eh, para los que sois de aquí y vienen elecciones en España y hay que estar informado de todo, pues hoy, que lo publicaremos mañana, eh, he podido entrevistar a Javier Ortega Smith, que es secretario general del partido político de Vox. Yo le he hecho una serie de preguntas muy duras, y él me ha contestado. Y mañana veremos qué es lo que me ha contestado. ¿Qué te parece? Pues, pues nada, estaremos atentos a esa entrevista. Así que os lo dejo por aquí, así como de anticipo. ¿eh? Y mañana tendremos en, en busca de la verdad a Javier Ortega Smith, que nos, nos va a contestar. Yo he hecho los deberes, me he portado muy mal. <risa> he preguntado cosas muy duras, sobre todo con el tema de las armas que nos va a contestar. Y vosotros sacaréis vuestras propias conclusiones. Eh... ¿Ya hemos terminado? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos a ir. Ya. ¿Dónde podemos verte, Alba? Venga, Yo ya sabemos, pero tú dinos tu canal. Puedes... <risa> bueno, cons... pues mi, mi canal de YouTube eh, se llama Misterios del Mundo. Luego también me podéis encontrar en iVoox e en mi podcast personal que se llama Historias al Alba. Y luego también tenemos un podcast, eh, bueno, pues como en común, que se llama Misterios en Mecenas, RTV, y ahí subimos contenido, tanto de Rafa como mío, en estos tres sitios. Bueno, y luego también aparte tengo un grupo de Facebook que se llama Misterios del Mundo, y tengo mi página de Facebook oficial, donde ahí voy colgando todas mis cosas de trabajos que hago. De vez en cuando también subo fotos de si voy a algún sitio y veo cosas de historia. Y la página se llama Historias al Alba. Así que si me queréis seguir por alguno de esos medios, bienvenidos sois. Muy bien. Pues ya sabéis dónde podéis encontrar a nuestra amiga Alba. Voy a contestar una pregunta antes de irnos. Alba dice... Félix Ruz dice, Rafa, a ver si puedes entrevistar a alguno del PSOE o Podemos. Y lo, lo he dicho ya en varios programas, eh, yo he enviado correos a todas las sedes de aquí próximas, aquí en Jaén. Eh, solo me contestó Podemos diciéndome que ellos no se dejaban entrevistar por mí eh, y que ellos ya tenían medios... ...muy grandes a nivel nacional y que si yo quería información de su programa... ...me remitían a una página web donde ahí estaba su programa... ...y usted puede decir ahí lo que a usted le dé la gana. Entonces el PSOE, silencio radio, y el Partido Popular, silencio radio. O sea, no me han contestado y desde el seno más, alt M más profundo y la cúpula más alta de, eh, del partido político Vox... Pues hoy, precisamente, he estado con Javier Ortega Smith, pues que a, en fin me ha concedido esta entrevista gustosamente, una persona muy cercana, muy, muy humana y que no ha sido eh, difícil, pues, eh, tenerlo y preguntarle. Así que eh, yo lo volveré a decir mañana en el programa, que es el único partido político. Yo no, no sé, no veo a Pedro Sánchez dejándome entrevistarlo o a Pablo Iglesias que me deje entrevistarlo o en este caso a, a, a Pablo Casado, ¿no? No sé, yo mañana veréis el, el vídeo y espero que os guste. ¿eh? Así que, Alba, nos vamos a ir por donde hemos venido, nos vamos a, a, a retirar, ¿eh? más sí. dicho, a retirar, me a retiro, ¿no? Se dice aquí. Sí, ¿no? como se dice, sí. Me a retiro, ¿no? Pues bueno, sí. nos retiramos gustosamente. Alba, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí. Nada, muchas gracias a ti y la verdad que me ha gustado mucho el directo y el tema que hemos elegido. Y Bien, nada, muchas gracias a todos. Ha sido un buen tema, gracias a ti y a vosotros chicos, encantado de teneros aquí. Y eh, bueno, pues mañana un poquito más de misterio, de conspiración, de política y yo siguiendo el orden que vosotros me habéis marcado. En tres encuestas que os marqué, que os pedí y ya he dicho que mi año la, eh, mi año laboral, no no mi año laboral es todo, ¿no? pero que el año empieza a partir del 19 de marzo, que es cuando se funda este canal y a partir de ahora os haré tres nuevas encuestas y veremos cuál es la línea de trabajo que queráis que se siga en este canal, que este canal es vuestro, así que próximamente os enviaré una encuesta estáos pendientes en comunidad muy importante, si no no contestáis, no lo veis y se queda la encuesta ahí y pues bueno, los que voten pues serán los que se lleven el gato al agua pues nada chicos, muchísimas gracias y buenas noches a todos y ya sabéis nos vemos en el próximo programa hasta la próxima